lovismusic.com Manito. La para tuya se reporta. Mírame si te comporta. El kit tú no lo soporta, Yo no necesito escolta. Yo lo hago solo con precisión y decisión. Freno con ella en la mano y se te nubla la visión. Yo hago rap y cuando se hable de calle, mejor calle. Que usted aprende. Tiene que hoy el sidiata que se raya. A mí no me hable de dinero ni fame. soy pasajero. A mí háblame de respeto. Eso es lo que yo quiero. La música se me está metiendo por las venas Mis neuronas se activan cuando una melodía suene. Verdad tú suena. Pero a ti nadie te conoce. Tú crees que eres artista Porque montaste par de voces Yo no quiero roce Con fanáticos frustrados Que sueñan ser como uno Y todavía no han despertado a propósito Yo estoy viviendo los depósitos Yo también quiero mi gobierno como Hipólito Aquí se va a hacer lo que uno diga para el que me siga No intente forzar que usted no tiene giga El fóster, tú crees que jugando voy quemando Nosotros vinimos a coger comando Hagan salud